Gracias, Yerian, Fulvio, eh, Carolina, donde quiera que se encuentre. Eh, miren, yo envié un videíto a, a la tablet, si lo, pueden, si lo pueden poner. Pero antes, antes de, de, del video, yo que también había una, un, un, un mensaje que envié, y es con relación al tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, bueno, no, no, no está. Bueno, la cuestión es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, acaba de anunciar cuáles serían eh, los criterios para la finalización del semestre académico 2020. Eh, ¿Qué dice la UAS? Bueno, lo voy a leer brevemente. Eh, dice que los profesores deberán concluir de forma virtual la docencia turística. Eh, Teórica, teórica práctica y aquellas secciones prácticas que se ajustan a la modalidad virtual. Las asignaturas o secciones de naturaleza práctica o de laboratorio que no se ajusten a la modalidad virtual quedan bajo la coordinación de los decanos y de los directores de escuela. C. Los coordinadores de las facultades o virtual garantizarán el soporte técnico requerido por profesores y estudiantes para la conclusión de la docencia virtual. Los estudiantes podrán hacer retiro oficial de asignatura del 13 al 20 de julio del 2020. El sistema para la publicación de las notas se habilitará a partir del 27 de julio del 2020. Todo lo relativo a la reprogramación del semestre 2022 será informado oportunamente por los diferentes medios oficiales a la institución. Es decir, el semestre en la UA termina y termina de esta manera. Terminará eh, de manera virtual eh, eh, con, con, en aquellas eh, eh, materias teórico-prácticas teórico y que se ajusten a la posibilidad de la virtualidad. Las que no, se coordinará la presencialidad a través de los directores de escuela y a través de los decanos. Bueno, miren, yo envié un video que lamento no, que, no, que no lo hayan recibido, ¿no? <coughs> o parece ser que lo archivaron. La cuestión es que es un video en el cual aparece eh, aparece nuestro conocidísimo dirigente político. Eh, Euclides Gutiérrez Félix, dando unas declaraciones que a mí incluso me parecieron muy fuera de tono. Eh, Euclides, Euclides, vamos a ver si, si podemos escuchar el, el video. El problema del PLD. Sí, sí, Euclides ese dice. Ese grupo de gente ya desfasado. Eh, es sí. o sea, sí. no, a ver. Desgastados. Viejos. No, pues será la otra. Viejos. Oiga oiga lo que, que dice este caballero. Pero por favor. Miren, eh, los partidos políticos tienen, tienen que hacer como... Yo hice un comentario aquí de cómo era que el águila hacía después de 40 años. No lo voy a repetir pero los políticos tienen que hacer como las águilas, como las serpientes que botan el cuero. La gente de los campos conoce bien eso sí. y a veces lo encuentra tirado por ahí y saben que hubo una reposición de piel de ese animal. Porque indudablemente que llega un momento en que los partidos políticos tienen que cambiar sus personajes. Euclides Gutiérrez Refeli es un individuo que ha gravitado en la vida nacional desde hace muchos años, fue Trujillo y un tipo dichoso, sí, muy dichoso. Muy, muy dichoso, muy <ríe> dichoso. Para que lo sepa. <ríe> Te sorprende la sí, vida. Sí, sí. <ríe> Miren, Euclides, usted refería era Trujillista. Fue el principal, la principal voz de Radio Caribe. Radio Caribe fue una emisora instalada por los Trujillos para enfrentar la CMQ de Cuba, porque desde la CMQ sobre todo durante el gobierno de don Prío Socarrás, gobierno al que Juan Bosch fue el secretario personal del presidente de la República Cubana, el presidente Prío Socarrás, y él montó aquí en el país, Trujillo montó una emisora para contrarrestar toda la, to, todo el, el, el, lo que llegaba de Cuba, porque la CMQ era tan potente que se oía perfectamente en, en, en Higüey, en esa zona en Higüey, no, en, lo, en el otro lado, cerca de la frontera con Haití, en esa zona, y llegaba hasta la ciudad capital. Ahí fue que la gente comenzó a escuchar las famosas novelas, las novelas eh, dramatizadas a través de la radio. Cazán el Cazador, por ejemplo, Angelitos Negros, Corazón Salvaje, todas esas fueron novelas hechas en la radio. Y también habían programas e información que tenían que ver con enfrentar la tiranía, porque el gobierno de Cuba en ese momento era un gobierno democrático y liberal. Don Prío fue un hombre democrático y liberal. Ahora bien, ese señor, don Euclides Gutiérrez Félix, era la voz principal de Radio Caribe, la voz principal del trujillismo instalado en la República Dominicana durante 31 años. Pero además, pero además, cuando viene la debacle del trujillismo, él logra cambiar su piel y, o sea, que aparentemente hizo lo que hacían las la serpientes, ¿no? Que cambian de piel, cambiar su piel. Eh, eh, y en, pasa, no, en este caso él hizo como el camaleón. Exacto. Y pasa a moverse en aguas un poco movedizas o en tierra un poco movediza, en arena movediza, y finalmente termina en el PRD. Cuando Bosch se va del PRD, él se va con Bosch y a partir de ahí se queda en el PLD hasta este momento. Pero indudablemente que él ha cometido todos los desaguisados que puede cometer una persona y no le ha pasado nada. Dijo que no paga la luz, eh, Dijo, ha dicho muchísimas cosas. Si buscamos un, un, una lista de cosas que ha dicho euclide Gutiérrez Félix, que uno dice, pero carajo. Como que este no es el hombre que debiera de estar en una posición de tal jerarquía política en un partido como el PLD, incluso cuando estaba Juan Bosch. Y finalmente, oigan lo que acaba de decir, que el país lo que exporta es mujeres. Usted se imagina eso. El país lo que exporta es mujeres. Porque yo quiero que mis compañeros hagan un censo para que averigüemos cuántos extranjeros no hay casados con las mujeres dominicanas, porque esa mujer que usted ve dominicana, eso no aparece en tu aparte. Pero ¿de dónde viene eso? O sea, yo lo que pienso es que eso, independientemente de que mucha gente lo vea como algo que no debe tener mucho interés, que puede pasar desapercibido, pero indudablemente que eso marca un estado de necesidad de que el PLD como organización política salga de todos esos dinosaurios que tiene. Esa gente que no ha podido... Eh, darle a este país Lo que el PLD se propuso En el momento en que alzábamos el brazo derecho Y decíamos que íbamos a servir Al partido para poder servir al pueblo Amado, Dime. permíteme por favor Dentro de tu tema ponerle nombre a esas personas Dale, dale, dale eh, a, a, eh, Al PLD que salga esos señores de la prehistoria <risa> <risa> Esos dinosaurios <risa> Eso es lo que son verdad. Señores de la prehistoria Era como ver Amado ahí Y Yerjan a... Yo. A Temístocles Monta diciendo que el PLD debía desrenovarse, pero ¿qué figura para mandar este mensaje? Yeah, caramba. O sea, una imagen que representa la corrupción y además que tiene desde que se formó el partido en la cúpula yeah. y que no permiten a esos jóvenes, a tanta gente buena, porque yo sé que hay gente pre con capacidad preparada y con buenas intenciones, pero si se queda el mismo grupo, la misma cúpula... Le, va, va, van a continuar en lo que están fuera, o sea, que no van a poder volver porque ya el pueblo quiere otra forma de gobernar y si se quedan ahí, no se reestructuran así es